you <music> En América Latina, los principales órganos autónomos que tenemos en los países de la región, en Uruguay, Costa Rica, México, en fin, los países de América Latina fueron los órganos electorales. Esto eh, para los europeos es totalmente desconocido. ¿Por qué en América Latina los órganos electorales, eh, tanto los tribunales electorales o lo que aquí llamamos en México, el INE se constituyeron como órganos autónomos, se constituyeron en procesos de tránsito a la democracia y porque había mucha desconfianza eh, en, el, en los gobiernos de cada país para que esos gobiernos, como sucedía en México, por ejemplo, organizara y calificara la, las elecciones. Entonces, de manera temprana, países como Uruguay primero, y después países como Costa Rica dijeron, no queremos que el gobierno organice las elecciones. Las elecciones deben estar organizadas por una institución autónoma del gobierno. Y a estos ejemplos de Uruguay y de Costa Rica pues se fueron sumando eh, otros casos de órganos electorales autónomos en la mayor parte de los países de América Latina. Hoy en día en la mayor parte de los países de América Latina, los órganos electorales son órganos constitucionales autónomos y así también ha influido esta, este esquema latinoamericano. En otras partes del mundo, en Asia o en África, se han constituido órganos electorales autónomos para evitar que el gobierno organice directamente las elecciones y las califique.